Al canal, bienvenidos a World Thunder. Esta vez un nuevo vídeo en dominación fortaleza de piedra blanca. Hace tiempo que no jugaba en este escenario y vamos a salir con un BR de 6.7 tanques americanos. Voy a salir con mi bichito. Ahí está, el M56 Escorpión. Arranca, M56. Vamos a salir con un impulsor de estos. 500% de leones que de vez en cuando afortunadamente nos caen y vamos a intentar esta partida a aprovechar ese impulsor para sacarle las tripas a Gaijin aquí a base de leones venga vamos a tomarse vamos a aprovechar este impulsor a ver si nos sale una buena partida bueno si salen de esas legendarias con un impulsor ya reventamos la ucha Venga, toma el 12. M56, eres muy blandito. Venga, vamos a protegernos aquí de la artillería enemiga, que ya ahí está, empezará a caer. Venga, somos muy blanditos, somos muy rápidos. Tenemos un cañón que es una bestia. Venga, capturada la zona. Vamos a alargarnos de aquí. Venga, antes de que nos caiga un pepino encima. Y nos quedemos aquí con cara de abajo. Venga, la zona la han tomado. A ver, por aquí, por allí. No, esta calle no es. Venga, a la otra vuelta. No. Vamos justo a aproximarnos a esta salida. Me he equivocado de calle. Y es justo el respawn de ellos aquí, a la izquierda. Por donde tienen que empezar a aparecer los pajaritos. A ver quién es el primer voluntario que asoma el hocico por aquí. Bueno, así no veo nada. Bah, ahí ya tenemos. Venga, ¿quién es el primer voluntario? Parece ruso Venga, esa marca, bueno, en la pared Ahí no vale Venga, es un, un T-54 Venga, está mirando para allá, se distrae Venga, ahí está, le han arreado bien Estupendo Venga, pues ahora me toca a mí Venga, a ver si le p... Ah, el tío se mueve, mierda no Sabe mucho Venga, impacto Venga, vamos a por el segundo en cuanto pueda una que allá atrás, no es la misma, venga vamos a por él, venga ahí de lateral a ver si le pillo venga impacto, venga ayuda por matar al enemigo, perfecto y con el impulsor es una buena cantidad de leones porque le he disparado allá abajo muchas veces incluso de frente eh, dispara por ahí, en esa pequeña diagonal si logra meter un proyectil por ese sitio lo revientas al T-54 venga aquí mi compañero Centurion Vamos a esperar, avanzamos un poquillo a ver qué se cuece por aquí. ¿Qué pasa en B? Están tomando B, no lo están tomando. Ojo con ese puente. Es un sitio donde más de una vez me han sorprendido yo ahí pendiente del respawn, de la salida y ese puente que es la subida hacia hacia B. Por ahí se puede llegar a B. Necesito que me ¿Qué te pasa, Venga. Esa marca, tanque, ligero, Bueno, en B no se ve nada. ¿Quién es este? Este compi va para ver. Posiblemente. Venga, no veo nada por aquí. Ven, tranquilo. Pero como siempre digo, no significa que no estén. Venga, B. Ah, ¿Qué pasa ahí? Venga, un compi ha caído. Hay un tanque medio en B. Y, bueno, venga, va. Tengo a mis compañeros avanzando al el respawn de ellos. Dos tanques pesados y un cazacarros en la loma esa. Pues sí, eh, un 50 En esa loma, que es una especie de fortaleza o castillito. Es un buen sitio para campear desde ahí. Desde el respawn, tanto de ellos como de nosotros. Bueno, pues ese cazacarros ya no está. Me acabo de dar cuenta. Solo los tanques pesados que aún se está batiendo el cobre con. Venga, ese es la ha destruido. Al loro en el puentecito. El enemigo tiene la ventaja. Mi compañero sigue aguantando ahí. va ¿Qué es eso? Disparo por ahí, por el puente. Venga, una marca. Vas a ir un pollo ahí. tienes, tienes es? Venga, ese avión. Bien. Muy bien, ese avión ha hecho un buen trabajo. Creo que mi marca se quedó corta. Bueno, le ha servido. Ya, yo creo que ya, ya lo enfilaba. Venga, ese compañero, aguanta. que veo por ahí? Ah, el amigo Tiger. Venga, Tiger, Tiger. Ahí está una marca, hay otra marca más por allí, no sé si será el mismo o será otro. Venga, vamos, poco a poco avanzando. disparos hacia arriba. Venga, una M46, otro compañero más. Venga, muchos bombazos. Venga, ahí, ahí están dos compañeros, los tanques medios, aguantando ahí el fregado. Venga, vamos a echarle un cable. Vamos a cubrir la... Venga, la parte izquierda, venga por aquí. Venga, ahí está el colega. Venga, a asomarse con cuidado. Venga, desde ahí, venga. Un ajuste, venga. ¿Ah, ¿Qué es eso? Venga, pero es mal estado reparado. Si llego disparar antes, me fríe Venga, perfecto bombas ¡Ah! ¡Ah! De puto milagro Joder, me ha caído al lado Pues veis una bomba, ligerita El objetivo alcanzado, venga, ese Tiger ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tío? Por ahí abajo, a ver, a ver si lo veo Ahí está, venga, vamos Venga, a ver dónde estás, tío. Venga, a ver si le puedo dar por debajo. ¡Ah, en la oruga! Así ah, si que yo lo no daré la barriga. Lo reviento. Venga, hay otro más por ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dispara. A mí. Bombas. Subferdinand. Nada. ¡Bah! ¡Oh! Mierda. B25J, bombardero. Ah, este ya no se estaba.. No se estaba marcando. Qué bestia. Venga, T92. PR6.7, vamos. Venga, no tardes en salir, que está la cosa chunga. Venga, ahí, venga, arranca, tío. Bueno, ah, estamos perdiendo C. Venga, están tomando artillería, pero esta vez no voy a coger por ahí. No vaya. Joder, todos mis compañeros, menos el jefecillo, han caído. Así que la salida al respawn de ellos está libre para que vengan aquí como posesos. Venga, tomando C. Vamos a intentar nada No le he tocado a mi artillería y no la ha he hecho pupa Venga, vamos A por C ¿Cómo se atasca En este terreno? nada objetivo intacto Pero Venga, no voy a insistir más Ya sé que no le he dado Esa vio es nuestro A ver, perfecto Esa limpiado C Ah, mierda lo he visto de repente pasar, apenas me ha dado tiempo. Era un BT. BT5, BTR, no lo no sé. Ruso. Sí, lo he visto dos veces. Estaba yo mirando pendiente a, a ese bombazo. Hay que estar pendiente de, la, de los enemigos, no del espectáculo. Pues el tío está por aquí, venga, a ver, nos estamos volcando mutuamente. A ver, a ver. Hay demasiado ruido, no se oye nada, no se oye nada. Mía. Venga, a ver qué pasa por aquí, se escapó, el pollo. Venga, a eh, ¿quién me dispara? un eh, ¡Panther! Venga, esto es otro más. Vamos, venga, recarga, recarga, recarga, recarga. Venga, crítico. Eh, otro más, ¿quién es? El pajarito, ¿no? Ahí está. Venga, me cubro con el panther. El Jack Panther, venga, vamos a ver si le puedo arrear a este. Va, me ha dejado cao. Nada, se acabó ah, No tenía que haberme quedado de lateral veces BT7M Ni 5 ni... Venga, salimos con el M41 Venga, no, con el gatito Gatito Pues sí, con el gatito Venga, gatito Venga, artillería Pues ahí mismo, ahí mismo estamos. ¿Ese cazacarros? Pues el Jack Panther seguro. Y el otro que está al lado, el BT7M. Ahí está. Bueno, eso es un tanque medio. El tanque ligero puede ser el BT. Ahí están en C. Venga, vamos. La C es nuestra. Oigo aviones, pero no veo que sean nuestros. Venga, un tanque pesado por ahí. de una partida muy vibrante venga dos aviones venga chicos haz el trabajillo ahí se asoma por ahí mi colega el de antes estaba tomando c y mis compañeros tanto ese tanque pesado como ese ligero se ha alargado de c puede significar que los hayan matado venga despacito ai que no falte venga, el M46 ha llegado hasta allí el jefecillo venga, estamos perdiendo B 270 metros estoy de B a ver qué pasa por ahí a ver si al tío le diera por después de conquistar venir y asomarse con la puesta yo no lo haría, desde luego bueno, esta parte de aquí es un buen sitio para esperar los que salen de B, pero por otra parte aquí evidentemente estamos muy expuestos venga, 240 metros y han tomado B venga, vamos a escondernos un poquillo venga, tengo artillería venga, ese bombazo ahí se ven dos tanques tres Venga, artillería para esos tres. Esa marca por aquí. Venga, 200 metros está bien. Venga, un compañero mío, un tanque ligero. Avanza por ahí. Venga, a ver. Venga, yo te marco. Por ahí tiene que haber algo. Ah, cuidado. Venga, panther. Venga, listo. Ayuda por matar 8000 De a gusto. <risa> da gusto 8000 pepinacos por ayuda Estupendo ah, esto las partidas fueron por un impulsor de estos Hasta la más mala sería épico Venga, mi compañero sigue entrando y en vez. Yo desde luego aquí ahora mismo no lo veo claro Paciencia Este impulsor hay que aprovecharlo bien No hay que exponerse demasiado hay que ir a lo seguro O por lo menos ¡Que lo Intentar que no nos maten en plan suicida Vamos a aguantar hasta el final Por lo menos Cuando tienes un porcentaje de actividad Bastante alto Todo eso suma Venga, por delante del enemigo, Venga, delante enemigo. Sí, pero esta la cosa muy volada Y yo aquí A ver, por aquí no veo nada Por ahí es un sitio clave por el que, a ver atacado ah hay un cazacarros por ahí cerca venga, ese avión que se estrella oh no hemos tomado B eh. mi compañero se ve que ha caído venga, y el jefecillo que se ve por ahí venga, qué pasa con A, tío ese cazacarros está ahí, paradito pues, me parece a mí que como no vayamos, vayamos nosotros por ver Aquí vamos a tener que hacer. Wow. No sé qué ha sido eso. Venga, nada por aquí, nada por allá. No significa que no estén. Venga, artillería para ese. El jefecito se dispone a tomar. El... Ya no tropiezas, tío Vamos a dejarnos de cansadas Y ya está Quien sea lo que gallin quiera Venga, vamos a por ver Tanque medio Ahí, me vamos para arriba Ya, no te atasques tanto, tío Ah Hola, parte Ah, este es el colega de antes También mi coleguilla, destruido El enemigo va ganando, estupendo Venga, el jefe tomando B Vamos a intentar flanquear por esta parte Por si alguno sube Aquí con cautela Ese sitio Ese rinconcito hay. ese sitio también es un buen lugar Para esperar a todo el que vaya a tomar la zona venga yo me arriesgo, paso por aquí, ¿Eh? cadáver, no me queda más remedio el jefe sigue tomando B, avión ¡Pah! ese avión lo acaba de reventar pues venga vamos a tomar B, nosotros no nos queda más remedio, vamos vamos a aprovechar que un avión acaba de pasar por aquí a ver mis compis por ahí Avión. Oh, los aviones se están haciendo, nos están haciendo la el, el, el vida imposible ¿Dónde están nuestros pilotos? Venga, vamos a tomar B. No tengo aquí, venga, las de humo No voy a poder camuflar Hay que tomarla rápido Venga, artillería Vamos a aguantar a ver hasta dónde nos puede servir Venga, tomando B Vamos a ponernos aquí cerquita de la salida En cuanto esté tomada B me largo Viendo aquí el rollo que hay con los aviones Venga No paro de ir aviones Venga, vamos, rápido Termina, termina Venga, rápido Venga, vamos Ah, oh, 39.000 en una zona capturada oh, 39.000, qué gustito da Venga, vamos Ah, qué es eso Ay, mierda, Vamos Ah, mierda ah, Me he dejado acá, no me jodas, tío Lo he visto antes de tiempo, me tenía que haber parado Venga, no puedo hacer nada, venga Mátame, si, me... si sabes que me vas a matar Venga, la mar... lo marco Nada, se acabó Estaba totalmente cao ¿Qué puedo hacer ante un Kubelbitch? No puedo hacer nada No he tenido tiempo Ah, no me había visto ha sido yo el que me he puesto delante suyo Venga, y, y ve, la están tomando ya Venga, salimos con el M41. Esta partida estará totalmente ganada ya prácticamente. Pero ha sido una pena que me mataran ahí en B. Y más cuando. Si no hubiera sido tan loco. Pues. Venga, defender el punto B. hay, artillería. Venga, esto está ganado ya. No queda nada. Venga, ese bombazo. Ese antihéroe, Venga, el sumisión cumplida. Perfecto. Séptimo en el equipo. Venga, vamos a ver ese impulsor que nos trae por Navidad. A ver, 31.314 y el impulso nos pone en 187.886. Bingo, maravilloso, ja, estupendo. Me encanta, Hombre, qué maravilla. Así si fuera todas las partidas. Bueno, un 72% de actividad, solo un objetivo terrestre destruido uh -huh. y dos zonas capturadas y sin embargo con el impulsor, bueno, si un objetivo que se estos dos son de bueno, qué maravilla y ah, si hay partidas que si hubiera matado 5 o 6 no sé a dónde nos hubiera llevado esto bueno, pues nada, por lo menos le hemos dado un buen pellizco a la lucha de gallin, con este maravilloso impulsor estupendo, bueno, pues esto ha sido todo en la batalla aquí de la fortaleza de piedra blanca que os haya gustado el vídeo, acordaros abajo en la caja de descripción, tenéis el enlace al score del Escuadrón Ibis, para lo que os intereséis jugar en Escuadrón, ahí está ya, disponible para todos y esto ha sido todo en Fortaleza de Vida Blanca como digo siempre, nos vemos en un próximo chao